Hola, somos la Especialidad de Trastornos Temporomandibulares de la Universidad Andrés Bello. Nuestra labor está enfocada en el tratamiento del dolor y las alteraciones que se puedan producir en el territorio maxilofacial, como por ejemplo, en articulaciones y músculos utilizados en la masticación, ocasionados posiblemente por malos hábitos, bruxismo, estrés, entre muchas otras cosas. Actualmente y debido a la crisis sanitaria que vive nuestro país y el mundo, Queremos acompañarte sin dejar de resguardar tu salud. Es por eso que te invitamos a acceder a nuestra página de Facebook desde donde podrás informarte y resolver tus dudas. O también puedes agendar tu hora online para una teleconsulta gratuita con nuestros especialistas.